En el video del día de hoy, Ronito, Alex y el severísimo Kepler regresarán a la escuela, pero no estarán solos Ya que la mascota del colegio, Moo, el conejo terrorífico, los perseguirá hasta acabar con ellos Su única forma de escapar es derrotándolo ¿Lograrán acabar con el conejo aterrador y salir a salvo? Recuerda que si el video te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar un grandioso like Sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Wow, chicos! Ya estamos de nuevo aquí en la escuela! ¡Por qué ¡Ay, no! ¡Vacaciones de verano! ¡Ya te perdimos! <risa> ¡Hola! Sí. A ver, ahí de nuevo en los casilleros no hay nada, ¿eh? Hay que investigar uh. un poco a ver si ha cambiado algo en la escuela. No, ¡Yo quiero, quiero encontrar mi casillero! ¡Oh, ¡Una manzana! No, imagínate que dejaron dinero botado! Lo co podemos cogerlo para nosotros, ¿eh? Hola, la vez? <risa> foto ¡Fotos curioso ¡Uy, ¡Oh, una manzana! ¡Encontré una manzana, amigos! ¡Muy buena, muy buena! Yo también tengo una manzana. Chicos, ¿notaron que tenemos salud mental y tenemos... Bueno, no tenemos dinero, no trae para la <risa> bueno, tenemos una manzana. A ver, vamos a investigar un poquitico el cole antes de que. ¡Oh! ¡Sonó la campana! ¡Creo que ya va a tocar uh, clase, papu! ¡No! ¡El momento llega! No. ¡Clase de historia, loco! ¡Tenemos que ir a la oh, clase de clase historia! De historia. Bueno, yo bueno. me siento adelante. Joder, yo también! Ay, habito, te quita la sí, Pero déjenme algo Ok, vamos a aprender un poquitico de historia Ajá, sí miren, miren lo que tengo, miren lo que tengo ¡Profesor! Ya no quiero clases ¡Oh, por favor! Ya la clase ya, ya, ya aprendí mucho la historia ya la Tengo un compañero que me está lamiendo Ayuda, quítenme no. la quítenme no, papá, sabes, no de aquí, ¿Qué, qué pedo A ver, vamos a la merienda, a la cafetería A ver qué Oye. Ya quiero comer, ya quiero comer No manches, si está bien cara las cosas Yo apenas tengo cuatro ¿14 dólares? Que... dólares? ¿Qué? Uy, claro. No les quería decir nada, pero ese es mi colegio Miren, aquí estoy yo Oh, eres el cofundador del colegio Claro, güey. claro, claro soy, soy un empresario de ese colegio Lo que tengo de el la del colegio Si tú eres el cofundador Dile a los profesores que nos pasen las clases Claro Hombre, a a... A de pensamos. creatividad, ¿no? Joder, sí. empezó otra clase Clase de lectura ¡Ah! Después... pero cuántas más clases tenemos que soportar Yo solamente aprendo Cuál fue el año de la colonización de América Vale, por aquí ya no está esperando la profesora Pero antes podemos investigar Si aquí hay cosas, mira, mira, mira Aquí yo encontré uh. una ma... Mira, me encontré un banano, un pollo Y ahora tengo Busquen armas ilegales Mira, tengo arma para lanzar, mira, mira, mira Hola. Hola. Sí, sí, wow. puedo, lanzar, puedo lanzar bolitas de, de, de papel mojado O sea, mi babas ¡Qué asco! Yo te doy a martillazo, toma Apúntale bien, carnal ¡Uy! ¡Por fin acabó la última clase! ¡Ahora! Yo creo que ya podemos regresar a casita Ya, ya acabó mm, nuestro... Maestra, Cuénteme de nuevo ¿Qué es? ¡Un trinomio cuadrado perfecto, Vale, no, favor! Eh, ya! ¡Ya no estudien más! vamos para casa! ¡No me puedo mover, chicos! ¡Ahí está! ¿Qué No podemos salir Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No podemos la, salir! La, ¿Qué pasa? ¡La salida está bloqueada por una barrera invisible! ¿Qué está pasando? No detenían. Oh, ¡No wow, mandaron a detención! ¿Por qué? Ah, lo siento. ¿Recuerdas los chinches que dejé abajo de la profesora? Pues no, no. se sentó la profesora, se sentó el director. ¡No! ¡Que nos pero, descubrieron! Pero, ¡Joder! Miren chicos, aquí en el centro hay un libro. Mira, oh. ¡Es una mascota! ¡Es la mascota del ¿Eh? colegio! Es, ra... ¡Es como yo, loco! ¡Soy es yo! Como tú, ¡Pero más guapo! ¡Mira ese no, no dentadura ¡Es, tu padre, de te... es idéntico! Puede ser, no sé. A Mo la mascota le encanta jugar. Ahora la escuela acabó y es el fin del día. Es hora de que los estudiantes se vayan a sus casas. Pero Mo la mascota se quedará y deambulará. Los estudiantes traviesos se quedarán luego de la escuela. Aquí es cuando Mo se convierte en lo más cruel. Los estudiantes corren, asegúrate de no tropezar. Pero al final nadie consigue escapar de. Esas historias es tienen real. Entonces si estamos en detención estamos en peligro, pero. ¡Va a venir nosotros no, el tío que... de Rabito, no! ¡No! ¡Escapen, ¡Oh, no vamos... amigos! ¡Escapen! Yo creo que ya podemos irnos a casa, vámonos rápido, porque no no no no, yo no quiero que me atrapen. No quiero que conejo. el tío de Rabito me detenga a mí. Ya he detenido demasiado a Rabito y míralo, es tontísimo. ¿Ahora? ¿Cómo? <risa> ¡No, mira! ¡Ahí está la salida! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Nos ¡Corre echaron llave, loco! Y ahora qué vamos a hacer. Espera, yo tengo el poder de mi mazo Sáquense que me reviento la puerta La reviento, que la reviento Pero no hace nada, Vamos tu mazo, a ver. loco Alex y Rabito, Kepler y sus compañeros deberán conseguir Las tres llaves que están escondidas en los casilleros Pero no será nada fácil, ya que Mu, la mascota estará también escondida en alguno de ellos Pero aquí no acaba la cosa Ya que en la escuela han encendido las alarmas de seguridad Así que deberán de pasarla con mucho cuidado Para no ser detectados ¿Qué pedo? ¿Vieron ese conejo? Vale, ahora tenemos que buscar las llaves en los casilleros Oh, cuidado con los casilleros que tienen un ensino de exclamación y En esos pueden que esté el conejo Amigos, amigos, ese no era es el Bad Bunny que prometieron que llegaría al concierto de la escuela <risa> De verdad, loco, que, que, que ¡Oh, ¡Una llave! ¡Digo la llave azul! Como dice el Bad Bunny de verdad Neta, escuela, ya no confío, ya no confío <risa> <risa> ¡Ya, deja, <risa> deja, deja okay, de, de cantar! Ven, ven, que tenemos que encontrar las llaves para escapar Chicos, chicos, chicos, estoy escuchando una voz en Los casilleros Sí, sí, sí, sí. yo también ¡Uy, tengo un mazo! A ver, acá, aquí, otra llave ¡La roja, la roja! Vale, vale, vale Tenemos aquí, casi vamos. todas las llaves Podemos escapar de aquí Solo nos falta vámonos. Una, vámonos. creo O oh, ya está Yo creo que ya estamos Mira, ya abrieron la puerta Ya conseguimos las llaves Escapemos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, que ¡Vámonos desde el colegio asqueroso! ¡No! ¡Libre! ¡Jue! Ya de nuevo en colegio, nuevo día! ¡Estudiar otra vez! ¡Qué asco! No, todavía no son vacaciones, no! Pero, ¿Ustedes quiénes son? Eh, pero no. si yo soy tu amigo. ¿Qué te ¿Qué pasa, mira? tengo Yo no tendré un amigo tan imbécil. Eh, él sí, él sí me tiene cara de que... bien. Ah, es porque es blanco, ¿verdad? Uy, Escucharon el timbre, empezó la clase de computadores. A ver, uh, vamos. vamos a jugar Minecraft Minecraft, vamos jugar algunos... a los hackers ya. y vamos a hackear el ringcraft Ok, vamos a cenar ahora, abrieron la cafetería Han rebajado los precios, pero, pero, ¿qué es esto? ¡Qué asco? 18 dólares, una, ah, no son 8, amigo, es que yo no sé contar. No, está, está, muy caro todo esto, eh, dile a tu tío que, que le baje a los precios Tengo 0 dólares, oh. a, así que no puedo ¿Ya? tomar ninguna Nos las puertas ¿Qué vamos a hacer la no, no. cafetería? ¡Ábranos, ábranos, por favor! No quiero estar con este pan de imbéciles. No. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pero los de fútbol vienen a molestar, qué fastidio. Tranquilo, Joder. yo tengo un mazo que usé para robar un coche anoche. No, bien, lo bien, lo bien. que no saben es que somos estudiantes extranjeros de Latam contra ellos, te esperamos no, duro billetera y cartera, billetera y cartera. Y si quieres pantalón, trabajando, lo trabajando. Toma, no me toma, recalcate! toma. Está demostrando ¿Toma, sus habilidades en la gimnasia. Toma, toma, toma, toma. En toma, toma mi barrio navajeamos más fuerte! ¡No! ¡No, Ramón, cuidado! ¿Qué te hace? Yo le pego con, con, con mis escupitas. ¿Cómo se llame esto. Oye, deja de disparar tu saliva. Qué asco. Ok, ok, ok. Ten cuidado, Rabito, que te anda a quitar. Quítese, quítese, gente. Uy, ¿qué, ya, ¿qué, ya. ¿Qué, yo le disparo. No le dices Vamos, vamos, vamos. Que nos discreción! Cuidado, no, Alexi. Cuidado, cuidado. Que va a ser investida. Este no sabe que yo jugaba la cuerda de pequeño. Toma, toma, toma. <risa> Uy, le derrotamos. Pero qué costo, Rabito. Iba a perder ¿A qué costo, Keply? ¿A qué costo no perdido? Ahora estamos, Ahora solamente quedamos tres, el Poi tú y yo, loco, nosotros, ¡ya salimos! ¡Corre, corre, corre, corre, corre! corre no. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando otra vez! ¡De nuevo, Keply, no podemos escapar de aquí! ¿Qué? Ahora estamos en el exterior pero está ¡En el parque mío! ¡Qué guapo, loco! Sí, sí, sí, uh, ¡Estamos aquí ahora! A ver, ahora qué nos espera. Mírate, te te sube la salud y te lanzas por aquí. Uy, es verdad, uh. tenemos. ¡Tenemos que hacer esto! ¡Tenemos que jugar! Pero está muy oscuro. Juega, hombre. juega, juega. Los niños no deberían estar tan tarde aquí, loco. En el colegio, así oscuro. le <risa> No importa, bro, tú tan se lo juega. Uy, pero uh. qué, pero qué chido, mira, en el culopio está para andar, mira y me da salud mental. ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Qué? ¡No puede aparecer ahora! ¡Joder! ¡Es el conejo! ¡No! ¡No, es el tío rabito! Lo está mirando fijamente! ¡Ahí viene! Oye, oye rabito! ¡Corre, corre, que me... corre! ¡Corre, corre, ¡Vale, corre, vale, corre! ¡Vale, tenemos que escapar de él! ¡Sube, sube, sube rápido! ¡Sube rápido! ¡Que viene! ¡Vámonos, vámonos, corre, vámonos! corre bro, que es miércoles! ¡Y los miércoles mi tío se pone raro! ¡No, no! no! ¡Tenemos que escapar por aquí, por las. Ay, no. Yo no recordaba los tubos tan, tan, tan largos. A ver, por aquí. ¿Sí? Ok, ok, no, no viene. viene pero... persiguiendo! ¡Viene persiguiendo! ¡Los quiero! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y ahí viene! ¡Ay, por Dios! ¡Me va a atrapar! ¡Yo no quiero! ¡Oye, no he visto si me llega a atrapar! Recuérdame, recuérdame y comprame una Play 5 para llevármela para el cielo. <risa> no, ver, nos tiramos por aquí, ¿Qué? escapamos, por fin, uh -huh. vámonos, uh -huh. Ahora sí que así podemos escapar. Hombre, ¿qué? qué, no puede ser, nos han cerrado otra vez, y ahí viene. No, ahora que hacemos? qué hacemos? gameplay, bro, lo hicimos enojar, hoy. No, otra vez no está mirando fijamente, tengo miedo, es que no hay ¿sí? Ahora tenemos que luchar contra él ¡Cuidado, Rabito! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Cuidado, ten cuidado! rabito qué pedo ah su máquina! cuidado cuidado cuidado fuerte, cuidado luchar... fuerte! Sí, sí, sí, sí. Tenemos uh. que luchar, le he pegado. Vale, vale, le he pegado uno, le he pegado uno, pero tiene bastante. ¡Y buena, ya. muy buena, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, vale. pégale! ¡Eh, eh, cuidado, cuidado! ¡Que se metió! Se metió, se metió en la tierra y puede que aparezca en cualquier momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy, a ver. Voy, voy, ¡Viene, voy, viene, voy. viene, viene, viene! ¡No! Ah, vale. qué pedo, ¡Vale, le pego, le pego, le pego, le pego, le pego! ¡No! ¡Tira granadas! ¡What! lanza granadas zanahoria! ¡Pégale, pégale tú! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Joder, joder! coe. lánzame a mí, lántame a mí! ¡Tú pégale, tú pégale! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos qué! ¡Lánzame granadas a mí! vamos Vamos con este conejo! ¡Fua! ¡Le falta nada, le falta nada! ¿Por qué? ¡No hay nada mejor que un conejo para acabar con otro conejo! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se metió a la tierra! ¡Oye! ¡Te enteció! ¡Oh! No he quedado solo, me han dejado solo, no puede ser. Acabo con él, acabo con él por mis amigos. Vamos, no. acaba, ahí estamos. He acabado con el monstruo, pero mis amigos no están. Oye, bueno, ni... qué vamos a hacer? Vámonos para casita.